Ha, del underground, Barreco, los cardenales, sector one, ruta fly, fuerza y fe, los Coyotes. que te sientas, sin fuerza, calma, pero sin empieza, respira, recuerda, cada día el comienzo de algo buleto, vamos a dar collito, ganador, perdedor, cada día ser mejor, vamos a ganador, perdedor, cada día ser mejor. Vamos a andar, collito, ganador, perdedor. Cada día ser mejor. Vamos a andar, collito, ganador, perdedor. Cada día ser mejor. Autenticidad, generosidad, del antegrado. Pues hay fe en lleno, punto magnético. Mirada al cielo galáctico. Esperando fugarse estrella Que mi deseo cumpliera Pero lo que Dios mande a su manera Anda collito, siempre agradece Decora, entregando las mejores Energía, bendiciones, respeto en el blog va hierba, transparente, me entiende Río claro, ra, a diario, de aniversario Ardiente, corazón latente En este viaje solo carga Tu confianza, dicto esperanza Persistir, resistir, nunca desistir, Cayo que flow, duplicar por cien, mensaje, meta nuevo, sueño fijarse, mente vía, Tú sea permitida, acechando oportunidades de la calle, los cardenales, entra a conectarse, RN sigue, SA, entregando de lo alto, fuerza, voluntad, hermandad, Perdura, la familia, forever, amor.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 ganador, perdedor, cada día es el mejor Los yo nos siguen enseñando que el estudio es importante pero que el título más valioso que se puede conseguir es ser buena persona ja, S.A.R.N. entregando de lo alto fuerza, amor, voluntad, hermandad perdura la familia Loco yo, en el Bachelor para Barreco 2021